Hola a todos y bienvenidos a Danstein, el canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple. Y tras afines a ella. El día de hoy hablaremos de dos grandes de la energía eléctrica, quienes fueron Nikola Tesla y Thomas Edison. También presentaron grandes rivalidades, no siendo más. Comencemos. Primero, nacimiento y fallecimiento de ambos. Nikola Tesla nace en el año 1856 en Croacia y fallece en Nueva York en el año 1943, mientras que Thomas Edison nace en Milán en el año 1831 y fallece en el año 1931 en Nueva Jersey. Número 2. Su forma de ser. Nicolás Tesla se conoce como un hombre muy humilde y también como el creador de las energías renovables Ahora bien, Thomas Edison, en cambio, además de ser un gran inventor fue más bien conocido como un gran hombre de negocios ya que era un poco más ambicioso que Nikola Tesla Número 3, padres de la corriente A Nikola Tesla se le conoce como el padre de la corriente alterna mientras que a Thomas Edison se le conoce como el padre de la corriente. Número cuarto, subalternos, Nikola Tesla fue empleado de Thomas Edison y con él resolvió varios problemas en la corriente continua, en los motores y generadores de él. Luego se une a George Westinghouse y crea la empresa Westinghouse en la cual trabaja toda su corriente alterna, mientras que Thomas Edison fue empleado de JP Morgan con quien luego funda la General Electric. Número 5. La competencia de la energía. La energía de Nikola Tesla era tan limpia que le interesó tanto a General Electric que decidió adueñarse de la, las patentes de Nikola Tesla. Ahora Thomas Edison intentó siempre desaprobar y desacreditar todo lo que tenía que ver con la energía alterna de Nikola Tesla, por tal razón, hizo demasiados ensayos científicos matando gran cantidad de animales para desacreditarla Número 6, pruebas de la energía Nikola Tesla, para probar la seguridad de su energía decidió ser atravesado el mismo por esta cantidad de energía eléctrica mientras que Thomas Edison utilizó un elefante de circo para ser electrocutado con la energía de Nikola Tesla Número 7 ganador de estas batallas de la energía la distribución de energía planteada por Thomas Edison tenía grandes problemas en la pérdida de potencia a lo cual la desplazó la energía alterna siendo así General Electric viendo que su competidor Westinghouse iba ganando campo decidió comprar a Westinghouse y también a todas las patentes siendo actualmente ahora la energía que tenemos en el mundo con esto daríamos por concluido estas 7 curiosidades de estos dos grandes genios de la electricidad próximo sábado cerraremos con otro video de